hola amigos el día de hoy es un día especial estoy en un lugar que a mí en particular me, me gusta mucho ahora en un momentico les voy a enseñar bueno salí escapado de, de mi esposa porque ella no sabe que estoy acá le comenté el tema pero ella como que no se lo, se lo tomó muy a la ligera le dije voy a hacerlo y... No, oh, sí, sí, pero no, no, no, no creo. Estoy en este momento esperando que abra porque pues estoy aquí súper temprano. Voy a adquirir porque próximamente voy a hacer un viaje, un viaje un poquito largo. Y quiero mostrarles todas las imágenes que voy a ver. Voy a mostrarles, o quisiera mostrarles todas las imágenes. Que, que me pueda encontrar por ahí y compartírselas a ustedes. No les voy a decir el, no a decir el lugar. Próximamente ustedes sabrán en el próximo video, seguramente lo van a saber. Es un lugar muy bonito, aunque el clima, según he estado viendo, no, no está muy favorable. Que digamos, pero vamos a hacer, vamos a tratar de hacer todo lo posible por. Mostrarle las imágenes. Ahora miren dónde estoy. Estamos en Best Buy. Estoy buscándolo, buscando, buscando. No lo encuentro. Estoy buscándolo. No encuentro, no lo encuentro, no encuentro. Y ya lo encontré y miren el bicho. Miren el bichito ahí. Ese es el bicho. Ah, debe ser.. Ah, debe ser esa. No, esa. Ya lo tengo, va a ser una super sorpresa para ella. <ríe> Deja que sepa, me va a matar. ¿Estás visto mi teléfono? Sí. Uh -huh. Entonces... Tada. <risa> <risa> <risa> ¡Tarán! Bueno, ya saben, si no doy en pie en las 72 horas, es que me viene. <tose>